Y es que presentadora denuncia supuesto abuso policial en allanamiento. Vamos a escuchar Villalobos. Sí, vamos a escuchar a Yara Medina, quien denunció haber sido víctima de un supuesto abuso por parte de agentes de la Policía Nacional donde durante un allanamiento realizado en la mañana del pasado 20 de abril en su residencia en Juandolio. A través de un video publicado en Instagram, eh, bueno, ya eh, la joven, pues, eh, Yara Medina explica todo lo que pasó, dice que oficiales penetraron a su hogar sin una orden de allanamiento, supuestamente en búsqueda de una arma ilegal, y que durante su acción hirieron de bala en el pecho a Juan Carlos Ortiz Paredes, su esposo. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Yara Medina, soy venezolana, comunicadora, he participado en programas como Más Roberto, Georgia Internacional en Telemicro, Vale por Tres, Aquí se habla español, Los Bochincheros TV, Gobierno Urbano, entre otros. Hago este video para dar la cara y decir que yo soy la persona, la comunicadora, vinculada al caso del allanamiento en Juan Dolio. Eh, sé que tienen muchas preguntas, sé que el por qué no hablé antes. La razón por la que no hablé antes es porque mi pareja, gracias a Dios, está vivo. Y los primeros días claramente yo no tenía mente para otra cosa que no fuera que él ya estuviera estable de salud. No tenía tiempo para redes, para dar explicaciones, ni siquiera para buscarlas. O sea, en ese momento yo no tenía ni siquiera... Mi cabeza no daba ni siquiera para decir ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Cuál es el trasfondo? No. Ya luego, cuando logró pensar de manera más fría, eh, decido exponer mi caso a Ramón Tolentino y le digo, mira, me sucedió esto, ¿en qué me puedes apoyar? ¿Cómo puedo proceder? Asesórame porque no sé qué hacer No he vuelto a mi casa Estoy asustada Tememos por nuestra vida No sabemos qué pueda pasar Y él me dice Hay que hacerlo viral Hay que subirlo Porque si no Tu denuncia en asuntos internos Se va a quedar así Y no va a pasar más nada Vieron las cosas Y discúlpenme si voy a hablar muy rápido Quiero que el tiempo me rinda eh, 20 de abril 6 de la mañana Estoy durmiendo Escucho un ruido eh, un ruido que me despierta Le digo a mi pareja Oye, levántate Escucho un ruido fuerte en la sala Está pasando algo Él va a abrir la puerta Se va a... se levanta. Ahí está la declaración de Yara en de vivo, tira? Villalona! No importa, que entren, adiós bueno, ahí entonces se aclara, ayer lo hablamos que sí, pues, sí, habría metido mira, al medio mira, a Jenny Blanco, sin él, embargo, lo que ella estaba diciendo, inmediatamente Jenny Blanco pudiera regalarle ese mal momento y, y someterlo. Y someterlo, claro. Para que dejen de estar adivinando, porque esta página aquí tiene que aburrirme en consecuencia claro, con la página. Claro, eso lo estábamos diciendo ayer. Mira, de donde, de, de, mira quién salió a hablar. Y, y mira quién estaban, ¿eh? estaban ellos acusados. Como de la nada, de que, no, que culpando gente. Debe haber algo aquí, hacer con la gente que, que coja los nombres del otro para sí. pa, pa, pa pa coger view. Claro. Mira ahora, ¿dónde queda parado eh, esa, ese medio que hizo eso? Ese medio, no puede. Bueno, ahí ya vimos, es Yara Medina quien... Óyeme, mucha gente en las redes sociales estaba criticando, diciendo que porque habían colocado algún medio, puso que ella era famosa. Entonces dicen, pero de, ¿famosa de dónde? ¿Qué sé yo qué? No, señores, el punto no es si es famosa o no. El punto es que es una persona que ha sido afectada por una acción al parecer muy arbitraria por parte de un grupo de agentes de la Policía Nacional en un allanamiento que se estaba hablando de que fue en Juan Dolio, que estaba metiendo allí y el pero al final ha sido a esta joven y a su esposo quien al parecer pues ya está eh, fuera de peligro eh, pero que esta joven no había aparecido porque no tenía mente para nada como ya dice ella estaba solamente pensando en resolver la situación con su esposo pero después de ahí eh, nada nada más o sea un poquito de, de respeto para ella por favor de la gente que no, no importa si es famoso o no lo importante es que es una persona que ha sido afectada por una situación que nadie le gustaría pasar Claro, claro. Es eh, eh, como decíamos, hay que tiene que haber un régimen de consecuencias con con esto de de, de, de manipular información, de alterar, verdad, T titulares, porque mira cómo como empezaron a acusar a esa muchacha, Jenny Blanco, donde ella no tenía nada que ver con eso. Entonces esta muchacha ahora sale a hablar, sale a relucir y decir qué fue lo que pasó y lo asustada que ella se siente, verdad, en, en, en este en este momento así de, de que de, de lo de lo que pasó que fue que mataron un señor verdad atrás de, de, de un arma entonces ya allí estaba en la escena eh, y lamentablemente eh, ella vivió ese momento algo que todavía no se ha aclarecido bien no se sabe todavía a ciencia cierta qué se dice a ciencia cierta que realmente por qué mataron ese señor por qué si iban atrás de, de un de un arma ilegal lo tuvieron que, que quitarle la ¿Qué vida. Está raro eso. qué está raro eso. ¿Quién era ese, esa persona? Sí. Qué vínculo tenía con, con, con la, la con qué sé yo, con algo que tenga que ver con mafia o algo verdad, algo oscuro, porque por algo lo quitaron del medio, entiende Entonces, eh, es lamentable, y esta, y esta muchacha, yo el señor, yo lo, hay que darle un consejo, esta muchachita bonita que le, le, le, le gusta farandulear en las redes, ese tipo de cosas. No cojan todo lo que le ofrezcan a esta gente, que hay, son muchachitas bonitas, entonces vienen esta gente de, de ese mundo oscuro, uh -huh. de, de, de verdad. De, con arrastre. De, de, con arrastre, le ofrecen de todo, y así que, y ella se, ella se, ella se encharca, se van con ellos, entonces a veces pasan situaciones donde ellas se ven vinculadas, entonces tranquila, o sea, o su cosa por su vida, no es necesario usted querer, sea, querer tener un padrino obligado, que la va a quedar de todos lados, porque usted es bonita. Y lamentablemente los padrinos que aparecen son personas con, con, con pasados oscuros o con presentes que están en el momento en algo ilícito. Y se están buscando el dinero con, la, con lo que, con, con la que están vaqueando están usted, es un dinero que se está, se está consiguiendo de una manera que no es. ¿eh? Entonces, tú me entiendes, esa muchachita bonita que quieren incursionar en las redes, en los medios de comunicación... Vamos a hacerlo ya, vamos a ir ya tomando eso y ya los tiempos están pasando, ya las mujeres son autodidactas, las mujeres son empoderadas, ya las mujeres hacen su cosa ustedes ellas mismas, no tienen que, que estar esperando que fulano que la va qué de, de, de, de tanto, ya las mujeres ya, las mujeres están, ya las mujeres están ellas, eh, ellas mismas rompiendo, entonces usted tiene que tener eh, su fuerza de voluntad si usted es bonita, se ve bien de cara y de todo no es necesariamente usted tiene que tirársela a un padrino para que para que la va entonces mm. se toman con este tipo de problemas ella no, de ella está ahí y ahí te que hay con ese bobo. cuando viene a ver estaba con una persona que, que estaba en algo malo no, que, me acuerdo yo del caso de este fulano, Figueroa. Mucha sí. gente que estaba metida en el medio, pero que no sabían en lo, en lo que no estaba. No sabían, y actualmente entonces, hay, muchos, hay muchas cosas así. Pero, pero si tú sabes que hay que una gente ves que mucha, está... Tú eres muchachita que tú la ves en el liceo en Mercedes-Benz, en Jeepers, de todo, y tú sabes que es lo que hay, entonces... ¿me bueno. entiendes? Pero aquí en el caso de Yara, de Yara Medina, estamos viendo que ella dio... O sea, salió a la luz luego de todos los rumores. Tuvo que salir obligado, forzada por los rumores, ¿verdad que sí? Ya, ella. ya que ella queda, ya queda su imagen ahí con, con, con ese rebote, por los rumores, no, los rumores de de, ta, de la otra muchacha. De los rumores de, de Jenny, de sí. Jenny Blanco. Jenny Blanco lo que debió de demandar de una vez. Y ya. No, y ya, y ya la debería también demandar, porque, ¿por qué? Por eso también. Porque acuérdate que ella está diciendo. Que, o sea, el allanamiento del arma de, la, de ese caso fueron a buscar a, a esa casa a buscarla. Ah, y, a ellas fueron a, a buscar a la presa también. Ajá. A, a, no, a, a allanarle la casa para buscar el arma del, de ese hecho en el que está en el que metieron a Medellín y Blanco. O sea, es, bueno. como te digo, una cosa complicadísima es una, ese caso sí, y sí. no se ha aclarado del todo. Vamos a ver si ya sí. pronto lo aclaran porque de verdad hay mucha nébula y ya no, no quiero yo ver a qué otra persona van a meter al medio. Es que otras claro. personas van a mencionar. Claro, claro, pero te imaginas, te está vinculado ahí en, en, ese, en ese caso. Pues, es así.